¿Qué tal? Ramitas del canal Aquí Caprino video para ustedes Hoy nos encontramos En Garden of Bam. O Guardería de Bambam Este juego es nuevo Está recién salido Y está muy épico Me lo han recomendado muchísimo Y vamos a probarlo A ver qué nos espera Mira esos monstruos Qué miedo Bueno, están un poco raros Pero da miedo, eh Da miedo Porque dicen por ahí Que a veces lo más bello Es lo más terror. Vamos a darle Vale, comenzamos aquí Estamos viendo como una especie de oficina Dice por aquí Que los padres andaban buscando un niño Y que el tiempo es dedicado Dale click para avanzar en el tiempo A ver, vamos a darle Avanzamos Ok, se movió la silla Ahora que hay algo más raro No, no hay nada raro Creo Esto ya estaba, no sé Se abrió la puerta Y hay como un humo aquí ¿Qué, qué, qué está pasando? Se apagaron las luces ¿Qué está pasando en esta guardería? Voy a investigarlo Vale, ya estamos aquí en la guardería De E para interactuar con los objetos Mira, aquí están los monstruos Aquí hay uno, uno peculiar verde Uno blanco, rojo, rosado ¿Esto morado? Y una medusa toda naranjosa Área creativa y este es como de Jumbo, se llama Jumbo, se llama Jumbo y mira que hay un comedor, aquí donde los niños deben de comer O bueno, claramente es un comedor donde deben de comer Mira que hay unas cosas golosinas, ya se la acabaron todas los niños glotones Y vamos a investigar un poquito eh, aquí, uy, oh, una tarjeta, una key tenemos una tarjeta Esto lo tenemos que insertar en algún sitio, ahí aquí en la sala de reparaciones, a ver Vale, se abrió la puerta Y ahora, vamos aquí a electricidad ¿Qué? Dice, quería mami, yo estoy escondido Hay que hacer volar al monstruo Mira, hay un dibujo de, pues ahí está el niño Está un monstruo que es como un pájaro Dice ser el pájaro rosado Y ahí alguien llamaba Clary ¿Cómo a manejar el dron? El remoto necesita dos baterías Vale, tenemos que buscar dos baterías Oh, mira, batería me sirve, me sirve, me sirve Otra batería por aquí Y ya tenemos las baterías completa ¿Ahora yo puedo controlar este dron o, o qué pedo? Presiona el LED para llamar al dron Vale, aquí tengo el dron Ok, lo llamo, lo llamo Y donde le dé clip pues el dron va a ir, dice A ver si le damos clic al botón A ver, le da Ahí estamos Ok, vale Ahora, ¿por dónde vamos? Yo creo que hay que presionar este otro botón ¿Ahora que se abre esto? ¿No? Se sí, abrió esta área, la área de creatividad No, espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es el pájaro que estaba en el dibujo A ver, se acaba de esconder. No manches, qué miedo Se metió para allá al lado derecho Ahí está el oscurito, no, al oscurito no voy a ir A ver, no hay nada Uy, van. Ah, mira, este es Batman. Vale, y esto es donde como que le enseñan a los niños, ¿no? Mira, acá hay un tablero y dice The end is here Como que el final está aquí o algo así Vale, vale, vale, vale Vamos, dron, vamos, dron, ya te llamé Ahí está Presiónale al botón Ah, pero hay un vidrio ahí No Ok Presiónalo, presiónalo, presiónalo No sirve Vale, ahorita yo creo que nos va a tocar que ir a seguir al pájaro No puede ser pero Por aquí no, hay más puertas Y no puedo Capitán ¡Fitless! No sé quién es Bambalina Esta es Bambalina Ok, ok, ok No, pues sí nos va a tocar meternos por aquí Porque es la única tarjeta que tenemos, la azul Presionamos Con cuidado No, oh, mira, a ver Uy, no, no, no, no, no, no, ¿qué es esto? este es pájaro! Esto es como que el parque de recreo Donde los niños vienen a jugar y todo ver, El pájaro no me va a hacer nada, ¿verdad? Nos acercamos lentamente, lentamente Con cuidado esto, Uy, me sale para interactuar ¿Interactúa? ¡Le doy! ¡No manches! Dale los huevos eh, a Opilavir Tiene seis huevos Vale Pues tenemos que buscar un... Ah, mira, acá hay uno Si cojo este huevo y se lo tiro... Su madre, ¿y ese sonido? What the fuck? Vale, tenemos que insertarle seis huevos Seis huevos, llevamos uno, nos faltan cinco A ver, a buscar huevitos Vale, por acá hay un huevo Aquí tenemos un huevo Seguimos, seguimos buscando por aquí, por aquí debe haber otro Hay otro por aquí, dos Nos faltan tres Oh, mira, acá hay otro huevo Vale, ahí hay uno, ahí hay uno Ok, nos falta un unito nomás, unito Mira, mira, qué guapo, mira ¡Ah! Viene así full velocidad, qué guapo Ok, último huevo ya tengo todos los huevos, vamos a insertarle los huevos A opila, opila vir Opila el pájaro A ver, uy no, ese sonido me da como miedo Dale Traga, traga, traga, traga Traga los huevos, trágalo Ahí está, ya ¿Y qué me vas a dar? ¿Me vas a asustar o qué me vas a dar tú? ¿Qué es eso? Llama la tarjeta. Vale, tengo ahorita una tarjeta que es amarilla. ¿Qué? Amarillo. Ah, mira, se cambió el color y el botón. Ahora sí creo que le puedo golpear con mi dron. Go. ¡Oh! Tremendo. Oh, mira, se abrió aquí. Perfecto, perfecto. Tenemos un martillo y tenemos aquí tracción at 1. Y este martillo, pues supongo que en, es muy obvio dañar las tablas de aquí o que está al lado del pájaro y me da mucho miedo. Vale, vale. El pájaro por el momento. No se mueve. Insertamos aquí. Y ya estaría. Oh, mira. Espacio para saltar. No, pues ya lo sabía. Ya lo sabía. Vale, ahorita me subo aquí, supongo. Y presiona aquí. Vale, y esto se va a mover. Ok. Pájaro, no te me muevas, eh. Pájaro, no te muevas. Esto me va a llevar a esa sala de ahí. Vale. Uy, está muy oscuro ahí abajo. Que habrá ahí abajo, me, me intriga, eh Me asusta, pero a la vez me intriga vale, vale, ya casi llegamos, llegamos Llegamos tantito aquí Y saltamos, ok Ahora, estamos en la siguiente sala Hay una puerta, y hay una tarjeta Y una tarjeta naranja No podemos ingresar, ¿y esto? ¿Cuál era mi color? A ver, vale Este era verde, el jumbo era verde La opila era rosa Creo que era moradito, el niño Era naranja, esta es bambalina Era color blanca Bambalina, listo, ahí está Y este es y era color rojo Ah, no, pues ya estaba, ¿no? Ya estaba, vale, vale, vale, vale Agarramos la tarjeta, ok, hay una cartita aquí Una canción Uy, que se escucha, que se escucha ¡No manches! ¡Viene Opila! ¡Opila, no! ¡Opila! No! ¡Loco, qué miedo! Viene hacia mí! ¿Ahora que tengo que hacer? Tengo que subirme allá rápido, ¿no? ¡Opila! ¡No, no, no, no! no! ¡Opila, no! no, ¡Opila! ¡Atrás! Atrás Opila, atrás. Mi, mi, mira, mira, mira, mira, cómo me mira. Porque okay, tengo que pasar al siguiente lado. No, pero déjame pasar, asquerosa. Déjame pasar. No, no. Vale, al parecer por ahí no tengo que ir. Tengo que buscar otra manera de escapar de Opila. Opila, asquerosa. No me hagas daño. Vete. Vete. No vengas hacia mí. Vete, asquerosa. Vete. Uy, nunca si me picotea. A mí no me vienes a picotear, era asquerosa. Ahora tiene un botón dron, dron, te ordeno quieta, quieta quieta ahí, quieta dron, te ordeno, ah mira, se cambió el color vale, vale, perfecto, perfecto, pégale pégale al botón, dron, rápido pégale, pégale al botón pues, es que, es que viene a por mí vale, si sonó, sonó y ahora, hay un camino aquí ok, no manches, no manches, me sigue me sigue no, ah, no, se quedó no, y me he caído, qué, qué tonto que soy joder Vale, ahora he vuelto. Ya sabemos que es lo que hay que hacer. Tenemos que darle al botón ahí y correr. Y ahora, momento de correr. Corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos. No, no sigue, no sigue. Vale, chip, para correr. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¿Y ahora? No, no, machi, viene, viene, opila, viene, opila. Vamos, no puedo pasar. ¿Qué es esto? ¡No vayan! Vamos, corremos. Momento de correr. Ok, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos, corremos. Le damos al chip. Vale, Opila, viene muy atrás. Uy, se prendieron las luces, se volvió modo fiesta Esto, y aquí, mira Solo apagar para emergencia ¡Ah! ¡Se cayó! Vale, pues, adiós, Hopila Nos vemos a la siguiente vida se pude escalar? Claro, mira, aquí está, aquí está enterrado el pico Y las patas Uy, no, no, no, no, yo voy de aquí antes de que vuelva pila. Vamos, vamos vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Ahora que ya tenemos la tarjeta naranja, pues tenemos que ir a la tarjeta naranja. Mira, mira, mira aquí, aquí. Vale, pasamos aquí la puerta naranja y estamos en otra pequeñita habitación. mira. Aquí para presionar, vale. ¿Y esto qué es? Ok, es un guarding pass. Botoncito chiquitito, presióname el botoncito, por favor. Drone dale. Presiónalo. En las cajas no habrá nada, ¿verdad? nuevos las muevo, si las nuevos no hay nada vale, vale, vale, vale. ¿Y ahora que tengo que hacer aquí, esto está muy estrecho está muy encerrado, muy, muy todo ah, vale, vale, vale, tengo que presionar esto aquí presionamos y mira un pasadizo secreto ya saben porque la directora a veces se, se, se desaparece del colegio porque tiene un pasadizo secreto en, en su habitación, tengo que tirarme ahí pero es que no me puedo tirar, dron ayúdame, no me puedo tirar, dron ¿Qué tengo que hacer, ahí te ve aquí pero ¡Se ve de lujo! ¡Oh, mira! ¡Se subió un ascensor! ¿What? ¡No! ¿Y esta guardería con estos misterios? ¡Vamos a descubrir los misterios de la retora! ¡Oh, sí, oh, sí! Nos cerraron aquí Ya no podemos regresar atrás Y a bajar Ahora se va a poner oscurito esto Esto es una linterna, ¿no? Esto es como una linterna de los de TikTok Mira, vamos a grabar un TikTok por aquí. Uy, ¡Se molló! ¡No manches! ¡Que se le acabó la batería a esto! ¿Hola? ¿Alguien, ¿alguien erutó? ¿Alguien está durmiendo abajo? ¡Hola! ¡No! ¡No, manches! ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡No, manches! ¡Hay una manos ahí! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Yo no! ¡No ¡Yo no! ¡No, yo no! ¡No me hagas daño! Alecao, Alecao.